mm -hmm. Se, me, se cae. Oh, que va, oh, que va, me bendiciones uh, uh. Bendiciones, me sí. Si te quiero unir, manda la invitación que te la doy, te la he mandado, pero parece que no ha salido. Así si se quiere unir a la Aquí, pero parece que no le sale la invitación. Dasi, si quiere unirte a, a la videollamada, manda la invitación, hija. Te la he mandado, pero parece que no te ha llegado. aceptar mi propuesta? ¿Pueden aceptar mi propuesta? ¿Pueden aceptar mi propuesta? ¿O ¿Pueden aceptar las consecuencias? aceptar las consecuencias? aceptar las consecuencias? aceptar aceptar una mala digestión y me reventó la botella no te preocupes estoy bien yo lo no sé sí, sí, yo sé que está presente ahí bendiciones para todos no tengo que hacer esta directa si no me muero de verdad que si no la hago me muero Libre, si y la tengo mejor hoy. No, estoy bien, no te preocupes. Cuando termine, hacer la directa, te llamo. El silencio ofrece una especie de refugio a las armas sencillas que están sumergidas en la profundidad siniestra del dolor y el transportador. Bendiciones y sí, sí, bendiciones, linda que te vi por ahí bendiciones que mamá siempre cagó que ande de, de greñar Dale cuando yo termine la Para todo Para todo Días, para que sea de buenos días buenas tardes para el que sea de buenas tardes buenas noches para el que sea de buenas noches buena madrugada para el que sea de buena madrugada voy a empezar pidiendo libertad para todos los presos políticos de conciencia de Cuba voy a pedir libertad para toda esa madre que lloran en Cuba voy a pedir libertad para mi país yo he ido eh, uniendo vídeos que he ido viendo por Facebook, pero como estoy trabajando no puedo escutarme tan tarde. Yo a lo primero que le voy a hablar, y después voy a hablar de los presos políticos, pero creo que esto amerita a que sea lo primero que yo saque hoy. Porque soy mujer, porque soy madre y porque me duelen las cosas que pasan en mi país. Los médicos de Cuba son unos decarados. Los médicos de Cuba son unos sinvergüenza. Médicos, ustedes juraron salvar vida. Y cuando en mi país yo veo que pasan cosas como estas, yo digo, ¿qué juraron los médicos de Cuba? Médico, no te no venga a engañar al mundo de que si hacen algo que la dictadura, cuelguen la bata, cojones. Cuelguen la bata de una puta vez. Y dejen que todo el mundo se muera. Y si no, únanse todos y pidan so cuba. Esto es una vergüenza, potencia médica, por aquí. Yo quiero que un médico que tenga dignidad, que me explique si esto es razón de ser. Esto es un abuso, esto es un atropello, eso es dejar que la gente se muera por gusto y por nada. Cuando el COVID lo hicieron, cuando el COVID se callaron, cuando el COVID no hicieron ni pinga por nuestra gente y dejaron que se murieran por gusto y por nada. Allí hubo mucha gente que murió sin necesidad. ¿Necesidad que esa niña muriese? Ustedes son unos hijos de puta. De médico ustedes no tienen ni pinga, El médico que tenga moral, que tenga principio. Si tiene que aguantar esto, cuelga la bata. Ustedes juraron matar gente, ustedes no juraron salvar gente. A mí que me quiten lo bailado. Esto es una vergüenza. Una niña de 10 meses, coño. Mira esto. No es tu familia, médico. No es tu hijo. No es tu hermana. No es tu prima. No es tu madre. y Te trae por el culo que se muera. Mira. A mí que ningún médico me diga que no tiene insumo médico. En Cuba los médicos se están salvando. Diciendo no tenemos insumo médico. Hay una cosa facilito. Tú no tienes de nada. Deje el hospital solo. Que yo como cubana, te lo voy a aplaudir. Que vaya Canel, que vaya Raúl, que vaya la madre de la pelota y que vayan sus nietos y que vayan los hijos. atenderle el, los hospitales médicos, el médico que permite en Cuba. Y no les dé vergüenza. Y al otro día, yo no sé cómo los médicos de Cuba pueden dormir. De verdad que yo no lo entiendo. Aquí cuando el COVID. No había ni sumo médico. Y lo dije cuando el COVID. Los médicos aquí. Y todos los médicos de todos los países. Dejaron el servicio mínimo. Y se tiraron para la calle. Dijeron que no. Que por ahí no cruzaban. Allí los médicos. Dejan que se mueran. Señores. Morir de esta forma es lo más triste que hay. ¿Tú sabes la angustia que tuvo que tener ese angelito de Dios? Y no cuelgan la bata. Todo es comunismo, todo es revolución, todos los médicos de Cuba están comprados, que finge lo que pasa. Y te pone a mirar los vídeos de la denuncia que ponen de dentro de Cuba. Y es de vergüenza. Usted no pintan nadie en los hospitales. Chicos, cuelguen la bata. No se basen más que no hay insumo médico. Un, un médico que se respete. Coge la bata y la cuelga. ¿Pero qué cosa esa, señores? Y dejan que se mueran la gente. La gente en Cuba muere sin dignidad. Perdieron los sentimientos. Perdieron los principios. Perdieron... Es que tú ves eso y tú dices, no me lo puedo creer. Este es de vergüenza. Ustedes no tienen principio. Sí. De... Ustedes son matarife. Los médicos de Cuba son matarife. A mí que nadie me venga con babosada que los médicos cubanos son matarife. El médico que se respeta. No hay insumo médico, no puedo atender a mis pacientes, ¿qué hago yo si tengo vergüenza? Voy para mi casa y cuelgo la bata y no voy más a trabajar. Y que me quiten el título. Sin definitiva, ¿para qué? No se estén justificando de que no hay nada en el hospital y que hacen todo lo posible. Si eso es lo que yo tengo que hacer como médico, yo no quiero ser médico. Así de claro se lo digo a cualquiera. Yo no soy médico para que nadie me confunda. ¿eh? Pero por moral y por principio, yo siendo un médico, yo eso no lo aguanto. Oye, el que hace una carrera de medicina se supone que después de Dios está el médico. Mira, los médicos lo que hacen es más... Y cada vez que tú te pones en Facebook, el destrozo y la denuncia que salen de dentro de Cuba, allí no hay médico, allí hay matarife. Matarile dile, matarile lo. Son matarife. Y el que quiera que me escriba una voz a en mi directa que me la recantinfla. Porque ya está bueno ya. A los médicos de Cuba no le importa quién se muera quién. ¡Señores! ¿Qué juran los médicos de Cuba? Alguien que me lo explique. Y saldrá uno que dirá, no todos somos iguales, no todos son iguales. Todo. No voy a sacar a ninguno. Todos son iguales. Allí matando gente para que le den misión internacional, para ir recoger basura y aguantar lo que ellos en Cuba no aguantan y hacer frecura en, otra pa, en otro países. Ahí es donde el médico le tiene que demostrar a su paciente que ni pinga. Me busca el insumo médico o me piro. Cojones, basta ya de aguantar y de ver esos tipo de cosas. La niña se afició sin ambulancia, sin ni pinga. Y lo bueno del caso. Sí. Este es vergüenza. Miren esto. Miren esto. Porque yo he ido cogiendo vídeos hasta donde he podido. Para poder hacer esta directa. Porque de verdad, para ser directa, tú tienes que ir cogiendo los vídeos. Para pa tú plantarlo aquí, para ir debatiendo. Porque esto es para debatirlo. Los médicos dejan que la gente se muera. Lo de la bata blanca. Los, los que después de Dios son ellos los que salvan vida. No en Cuba lo que hay es matarife. ¡Mataripe! En Cuba no hay médico. Potencia médico ni una pinga. Y después saldrán diciendo que soy una barraconera. Y me traes por culo. Eso es un abuso. Eso es un atropello. Tú también tienes otra salida. la bata, coño! Si eres tan cobarde de coger y unirse todo y salir para la calle y pedirse a Cuba. ¡Coño! ¿Hasta cuándo van a morir la gente en Cuba por gusto? Lo van a matar a todo. A todo. Esos médicos son unos matarife. Igual que todos esos delincuentes que tienen en la cárcel atropellando a nuestros hermanos. En Cuba, en la cárcel, y los del g y los policías son máquinas de matar. Y los médicos son unos matarife. Basta ya de aguantar tanto. Basta ya. Basta ya que todo hasta los huevos. Miren esto. En el video con anterioridad que tú te sientes acosada, asediada, qué sé yo, que se cuándo. Ya, todo eso está muy bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos reales de, de, de por lo que tú te sientes como te sientes? cuando me dejan dormir. No, no, no, no, no, no. Tengo. Dos de la noche, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Todo el barrio lleno de policía, Como si estuviera presa. Ya basta. Esos son unos hijos de puta. Una mujer sola, con hijos. El día entero el barrio lleno de policías. Le siguen a los hijos. Pero yo no sé qué es lo que está esperando el cubano. Señores, empiecen a matar policía. Que esos son unos, esos son unos. Una máquina de matar. Van a matar a todos los cubanos. Porque eso es lo que se han propuesto estos hijos de puta. La, la mentira, gente cree que es mentira, matar, pero lo van a matar que, a todos. Delitos menores. Delitos menores. Se le evadió a ellos de la prisión de hoy. Uh -huh. ¿Qué tienes tú que ver con eso? No sé, un preso no. que se fugó porque hizo un, men, un delito menor. Ahora resulta que la pobre mujer la siguen detrás. ¿Pero qué, pero, pero qué porquería de policía tenemos en Cuba. Esta gente no se respetan. Pero tú te crees que esto es normal. Pero otra más, otra más. Espérate, que ya le puse esta. Espérate, espérate. Que yo he ido cogiendo denuncias. Espérate un momento. Esto es una vergüenza. Y yo me pregunto, ¿dónde están los hombres de Cuba? ¿Cómo pueden permitir? Y si lleva un anciano al hospital, olvídense. Tengo una amiga que se rompió el dedo. Le pusieron un cartón en la mano. Señores, pero ¿cómo el médico cubano puede permitirse eso? Ustedes son unos asesinos. Ustedes son unos malditos. ¿Ustedes tienen miedo? Hay una solución. Cuelguen la bata. Tengan huevo y cuelgan la bata. No, no, yo no sé cómo los médicos cubanos pueden llegar a su casa y dormir. Yo no sé cómo los policías cubanos. Eso que juraron cuidar al pueblo. Cuidar al pueblo. El pueblo si no coge el machete en la mano. Yo les voy a enseñar que ninguna de las familias de ustedes le importa un pito. Sigan jugando. Sigan creyendo en Dios y no corran. Y no cojan los machetes en la mano. ¡Cojones! Esto es demasiado. Sigan, sigan haciendo denuncias por aquí nada más. ¡Mire esta madre! ¡Mire esta madre! ¡Coño! ¡Mire esta madre! Pidiéndole a Dios que lo ayude. Que le saque a su hijo de la prisión. ¡No, no te lo vas a sacar Dios porque no tenemos ayuda de nadie no pueden más no pueden más esto es un abuso esto es un crimen esto llora delante de los ojos de Dios coño pero como Cabales, Dios mío? Pero esta es una de las no, madres que no, tiene Dios, los presos, un, uno Dios, del 11 de julio Dios, preso, Dios, Dios. enfermo de los nervios. espera un momento, espera un momento. ¿Cuáles ¿Vale, son los... Esta es otra. Miren, miren, que esto es, de, esto, esto, esto es, y esto es, yo veo a la gente aquí, que la ONU. ¿Qué ONU? ¿Qué derecho humano tiene el cubano? ¿Qué pinga de derecho humano tiene el cubano? ONU oh, no, ni una pinga. Yo creo en ONU, no creo en organizaciones, ni creo en ni pinga. Todos son unos cingados, viviendo de la pobreza de los pueblos, coño. Mientras que la madre lloran, mientras que los niños se mueren, mientras que los médicos cubanos son tan cobardes que no piden socuba. Mientras que dejan que se estén muriendo la gente allí. Enfermedades que se pueden curar. Y cuidadito con eso. No lleve a tu familia al hospital y lleve la medicina que le ponen agua. Son unos de son unos asesinos. Yo hago poco de directa, porque no quiero hacer directa, de verdad que no. No quiero hacer directa. Prefiero quedarme con mi boca callada. A ver si el pueblo de Cuba de una puta vez le pega a candela a Cuba completa, cojones abusadores, criminales, asesinos. Esto no puede continuar así. Esto hay que darle una solución de una puta vez. El que quiera que me dé una bomba, que me la voy a poner encima y me voy a meter allí donde está Canel. Y que me, que me entre a Cuba. Y Si Facebook quiere que me bloquee, esto, esto es un abuso. Hasta los cojones de escuchar cosas aquí. Esto es un crimen. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? No quiero hacer directa, lo digo, no quiero hacer directa, no la quiero hacer. Pero hay momentos que yo digo, basta, tengo que salir los reviento. Mira, esta no tiene preso, oye lo que dice esa señora. Un paquete de detergente, 600 pesos. Una pensión, 1500, un salario mínimo, 2100. Es una burla, es una falta de respeto para un pueblo indefenso. Estoy cansada. Cuando Pero tú escuchas a esta mes, señora, que este país, nosotros que vivimos era. afuera tenemos que ayudar a esa gente. Es? Lo están matando, coño. Vida. yo físicamente se a estas alturas a estuviera así. Pero mi función física, mi afectación moral en este país, se lo debo al gobierno totalitario imperante en este país. Yo no soy la única, pero estoy cansada. Y es un abuso. Es una parte de respeto. Es una burla. Hace un pueblo indefenso. Estoy muy cansada. No sé ser directa. Les hablo desde lo más profundo de mi corazón. Hoy con lo que pude preparar para desayunar, porque uno se levanta sin desayunar. Me digo, me voy a entrar en esta máquina, me necesito tener mi mente. El cerebro necesita buena comida para que funcione. No esos picadillos es podridos, no esas inventadas. Es buena comida, esta comida que se comen los turistas y que te comen los dirigentes de este país. Yo soy sastre, no, madre, el dirigente no tú me hijo de madre? puta. Tiene que, que confesarte, confeccionarle una camisa abajo. Vivía con mi hija. mi alma amanece en este país oprimida y no es el único caso somos millones todos oh. como se llame institución porque todo responde a, al PCC al PCC que también me desamparó y que nos ha desamparado a la maestría de los cubanos de pie al PCC que mi delito fue ver de, en la práctica aquello que me enseñaron en la escuela aquellas cosas de bondad, de justicia eso, que quise hacer yo ese fue mi delito decir la verdad cuando me enseñaron y a que la verdad me di de baja de CRS, me di de baja de Federación, me di de baja de todo porque qué garantía constitucional tuve en este país ninguna no confío en policía no confío en nadie estoy cansada y soy una persona pacífica no soy perfecta porque sé de mis pecados porque soy cristiana y mira, más leo esa, esa Biblia veo cuánta imperfección hay en mí pero no soy cómplice del de mal. No tiene hijos presos. que acabó conmigo. Pero el la El mal que destruyó mi no vida No puede más. Se están muriendo de, Pero, de tú hambre. tú tú eres culpable. Y Martí dijo: Martí lo dijo. Que aquellos que no enfrentan el mal son criminales. Así mismo y Cuando tú vas al mal y tú, y tú no lo confrontas, tú que tienes la responsabilidad, Martí te hace criminal. Hasta cuándo? Estoy cansada todos los días. Mi alma amanece en este país oprimida. Ayer vi a un viejito en la calle, en un parque. Me están matando a Todo nuestra gente. A la... no, me, me están, están matando lentamente. Andaba buscando para comprar un padre, un, unos, unos zapatitos a mi nieto. No me no pude poner no, 20 pesos, que son 20 pesos en este país. ¿Cómo puedo ayudar ahí, ahí en Santi Espíritu a verlo de Roberto Valdivia que está viviendo en una parada? Fíjense que no quiere, porque me, me lo dijeron, no quiere ni ir para el hogar, para, para un hogar de ancianos. ¿Qué va a recibir en una institución de este país? ¿Qué garantías? No hay amor. Y cuando no, no hay amor, no hay justicia. Estoy cansada, me cansé. es un derecho humano está en la Carta Universal de los Derechos Humanos no menciono aquí la Constitución ni nada, porque aquí no se cumple, no se aplica yo fui a buscar yo la leí, y yo fui a buscar eso que yo leía en la Constitución y nada de eso encontré, y no es solo mi caso porque después comencé a, a, a, a documentarme comencé a conocer porque lo que tú ves es la realidad. Si te hablan de amor y tú no ves la... Porque demuéstrame tu amor con los hechos. ¿De palabras? No. ¿Con hechos? Estoy cansada. Voy a sentarme. Que Dios se apiade de esta nación. De todo lo que estamos sufriendo injustamente. De los hambrientos, de los desamparados, de los oprimidos. Que Dios se apiade de esta nación. He dicho amén. Amén. Esta es una cubana de a pie. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestra hermana, puede ser nuestro, nuestra prima, puede ser un familiar de nosotros. Lo están matando lentamente. Esta no tiene un hijo preso, pero ahora le voy a poner otra. Tenemos que ayudar a esa gente o nos lo matan a todos. Que no. ¿Cómo lo vamos a ayudar? No lo sé. Porque hay tanta traición que ya tú no sabes con quién tú vas a contar. Pero nos lo están matando. No puedo más. Vivo en el extranjero y estoy con esa señora. No puedo más. No puedo más, no puedo más. Dios mío, señor, yo te pido padre. Esta no la madre tú, es un preso señor, y le está pidiendo no me a me Dios, ruido, Dios amigo, no aguanta más esa madre. Pidió, ay, Qué vamos a hacer los Dios cubanos Dios que estamos mío, afuera no por esta gente. Lo, los padres, no puedo, Qué más, podemos hacer. Dios. No hay derechos humanos. Yo no, ya no puedo más. Vamos a esperar vamos, que se mamá? mueran los presos en Cuba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a esperar que no maten a toda nuestra gente dentro de Cuba, porque lo están matando lentamente y no le importa nada. No hay médico, no hay militar, no hay de ni tenga. Allí los médicos son unos hijos de puta, los policías son otros. Y, y los militares unos cingados. Y cuando ve las madres que tienen a los hijos presos, señores, la están dejando sin fuerza. Están jugando con ellas psicológicamente. ¿Qué es lo que es más grande para un, pa una madre? ¿Un hijo? Juegan con la madre como si fueran bayonetas. Los cubanos vamos a dejar y vamos a seguir permitiendo esos atropellos. Eso es duro. No se puede seguir permitiendo eso. Hay que acabar con esto ya. Lo están matando lentamente. Sigan pensando que si no se hace nada, hay mucho preso político nuestro y preso comune que lo que han hecho a lo mejor, yo no le digo a nadie que robe, pero esos hijos de puta están obligando a la gente a robar por el hambre, no hay justificación, pero que le queda, lo que pasa es que el cubano estúpido va y le ropa a su hermano, robenle a ellos que son lo que tienen, a eso es que hay que robarle. Y quemarle toda la tienda y todos los hoteles. Y dejar a Cuba sin nada. Pero tenemos que hacer algo porque se nos muere Cuba. Se nos muere nuestra gente dentro de Cuba. Han jugado tanto con la madre, la esposa, eh, la cuñada, los familiares. Que le tienen el, el coco comido, señores. Lo han destrozado. Y se no van a morir los presos. Porque si la gente en la calle está de esa forma, imagínate, el que está preso, porque por lo menos tú con un vaso de agua azúcar, tú que estás en la calle, que están presos todos, y te lo puedes tomar a la hora que sea si tiene hambre. Si hay azúcar en la casa, o te como un pedazo de caña, yo no sé, o te como un mango, pero el preso, señores. Y otra cosa que quiero hablar. Porque de verdad que esto es de pinga. Cada vez que tú te sientes en, en, esto, en internet, señores, hay que tener handinga para no sufrir lo que está pasando el pueblo cubano. A mí me da la gana, a mí me da lo mismo. El artista que vaya a Cuba y se ponga mi bandera encima. A mí lo que no me sirve es que una cubana esté presa hoy porque se puso su bandera encima. ¿Qué somos, cubanos o de dónde? ¿Los cubanos de dónde salieron? Que en Cuba yo no me pueda poner esto encima de mí. Y que tú como artista extranjero pueda irte a poner mi bandera Encima de tu cuerpo Yo no critico que vayan Para que nadie me confunda ¿eh? Porque yo he visto controversia ahí En las redes Que yo no quiero no caer en eso Pero yo pregunto A Nieti Que se puso su bandera encima Hay que coger la canela a Jaina, a todos los artistas cubanos que están dentro de Cuba y se ponen la bandera. Y ese chico mexicano que se puso mi bandera encima, también hay que meterlo preso. Porque si Aniete, siendo cubana de a pie, se puso su, su bandera encima, porque ella es cubana como yo, y está preso, está presa, le están achacando que machaque al símbolo patrio. Canela hay que meterlo preso, hay que meterle al cantante que fue. A mí me da lo mismo que el de dinero. Si en Cuba, con la miseria que hay, si yo pudiera ir y tirarle dinero a tu mi gente se lo tirara también. Y no es era, no era machacarlo. Es que con la miseria que hay, si yo viviese en Cuba y me tiran un poco de plata, yo también la cogería. Yo eso no lo critico. Esto sí. Si ese chico se pudo poner la bandera cubana encima a mí que alguien me explique por qué Daniel está preso en Cuba. Por ponerse su bandera encima. Entonces, los cubanos de a pie, ¿de dónde, dónde son? ¿Son haitianos? ¿Son africanos? Pues bueno, cubanos, como somos africanos, vamos a coger los machetes de los esclavos y vamos a liberar nuestro país. Y yo le digo a la gente de afuera, aquí hay que hacer el plan, ¿eh? Esto tiene que acabar ya, de verdad, porque esto es un sufrimiento, yo no puedo con esto. Hay que acabar con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no lo sé. Todavía me estoy comiendo el coco, a ver cómo podemos hacerlo. Pero hay que hacer algo, o se nos mueren los presos. Se nos enferman nuestras madres, esas madres, esas mujeres, esa esposa. Están jugando con la psiqui de la madre, con la esposa, con los hijos de los presos. Con... Esto, es un, esto es un descaro total. Pero algo tenemos que hacer, hermano. Vamos a ver, yo. Cuando escucho a esa señora hablar, lloro. puede pasar mucha hambre en Cuba. Y no estaba Cuba como está ahora. Me hace recordar muchas cosas de mi vida. Y es duro. Cuando tú lo que consigues es un platico de comida y lo tienes que dividir entre tres hijos. Y acostarte sin comer. Yo no le tengo miedo a la vida cuando yo lo digo en Facebook. Yo no le tengo miedo a la vida. Ya yo todo lo malo que tenía que pasar en mi vida, ya yo lo pasé. Y cuando tomé la decisión de sentarme, la tomé con toda la consecuencia. Pero esto tiene que acabar. Es verdad que esto tiene que acabar porque los cubanos ya no aguantan más. Lo único que yo no entiendo todavía el poder de resistencia y de machete que tenemos los cubanos. Porque ya hace rato yo le hubiese dado un planazo, un machetazo un policía. De hace rato que ya yo me hubiese metido en una tienda de MLC. De hace rato voy a un médico y mi hijo se muere y le arranco la cabeza al médico. A mí me trae por culo. Porque si tú no tienes sumo médico, ustedes son los únicos de bata blanca que tienen el deber de empezar a pedir también. socuba No moremos. Tienen miedo todos. Entonces el médico, yo no te voy a mandar que vaya para la calle, mi hermano. Pero yo sí te voy a decir, ten vergüenza, ten dignidad y cuelga tu bata. Que cuando tú te sometes a permitir que tus hermanos mueran de la forma que murió esa niña, tú no eres médico, tú eres un asesino también. Y que me perdone Dios. Médico, potencia médica, los médicos allí se sientan Señores, yo he escuchado casos por internet que de vergüenza. Un médico que se respete. Le dice a Canel. Al cingado de Canel. Al mamapolla de Raúl y a todos los nietecitos de ellos. Que le den por culo. Los médicos en Cuba no quieren hacer nada. No ya. Ellos se sientan allí entre menos trabajo tengan, mucho mejor. Porque ya yo he llegado a esa conclusión. Madres cubanas, pueblo cubano, no se llamen a engaño. No va a ir nadie a liberarlo. No esperen derechos humanos para sus hijos que están presos. Escuchen bien que se lo vengo diciendo hace rato. Pueblo cubano, no esperen por derechos humanos. En cada barrio de cada sitio de eso hay un policía. Maten cada policía que haya en su barrio. A mí que me importa, cada militar, mátenlo. Porque como no lo maten, lo van a matar a todos ustedes. Porque ese es el propósito. No se llamen engaño, le van a matar a los hijos en la cárcel, lo van a chantajear, lo van a humillar, lo van a maltratar, como están haciendo hasta ahora. Porque hemos dejado. Pensando que la ONU va a hacer algo, no van a hacer nada. Todos estos viven de la pobreza, de los pueblos oprimidos todo esto mamá apoyo Europa la ONU todo eso mamá pollo, ya viven de los pueblos oprimidos y no le importa si a tu hijo le lo golpean te lo maltratan se enferma se que mira Yuri lo tienen ciego mira Lisandra como la mandaron para la isla de Pino señor eso, eso está prohibido y en Cuba, hay crímenes de les humanidad. La señora que habló, y dice que ella leyó, madre, tú leíste, pero eso te puede limpiar el culo con eso, porque esta gente no hace nada. Aún no va a hacer nada. Estos viven de los pueblos oprimidos. Estos son unos delincuentes. Estos son unos vive bien, como muchos cubanos. Que se dicen ser patriota. Y es mentira. Jugando con el llanto de la madre y viviendo de la pobreza de nuestro país. Mira, yo, yo cada vez que me acuerdo de, y que yo veo cosas en internet, yo digo, misericordia por Dios, yo no creo en nadie. Y lo único que quiere ver a mi país libre. ¿Cómo? No lo sé. Hasta que se me ocurre una locura de esa, de la locura que yo... Se me ocurren a mí, a lo mejor se me ocurre una locura. Aquí no hay que denunciar nada más. Aquí no hay que seguir denunciando. Aquí lo que hay es que hacer acciones, que se lo sientan en el centro de su corazón... Llevamos dos años denunciando. Y lo dije cuando cayeron esos muchachos presos. Madre, salgan con pañuelo blanco para la calle, a ver si a la ONU le da vergüenza. Para que vayan lo vive bien esto. A darle golpe a ustedes a ver si el mundo no le da vergüenza de ver cómo golpean a la madre en Cuba. Porque en una guerra, cuando se saca un pañuelo blanco son de pa, para que después diga Canel en la tele, que eran gamberros, delincuentes que hicieron los delincuentes del 11 de julio. Y lo que se vio el 11 de julio, llora delante los ojos de Dios, cómo golpearon.